Pablo, eh, gracias por haber aceptado ser el guía en este nuevo capítulo de Trazo a mi Ciudad. Dinos, por favor, dónde estamos y por qué estamos acá. Eh, bueno, gracias por la invitación a, a hacer este recorrido. Eh, estamos en un lugar, en una calle que se llama Campo de Deportes. Eh, después ustedes van a dar cuenta que un poco más hacia el fondo está el Estadio Nacional. Y fue acá donde yo hice el primer viaje que tiene que ver un poco con lo que yo hago, que es el periodismo y los viajes y contar historias y estas crónicas que yo le he llamado periodismo portátil, porque fue desde este lugar donde una vez comenzó el viaje de, de los de abajo. Yo hice un viaje con los de abajo que se llama una granada para River Plate y esos buses salieron desde acá, desde este mismo lugar. Acá estaba la sede de la UBA antiguamente, en esta cuadra. Entonces, eh, me gusta imaginar que esa ciudad en la que tiene que ver con lo que yo hago empezó justo a moverse acá, entonces eh, tiene que ver mucho con con el Estadio Nacional con, con la U, que es el equipo que me gusta y tiene que ver con, mucho con con esa crónica específicamente que que forma parte mucho de mi primer libro y que es ha ido bien esa crónica que es eh, probablemente una de las más reconocidas de tu trabajo, sí. que es parte también de tu primer libro puede comprenderse como el inicio de lo que es esta vida nómade que has decidido tener? De alguna manera, sí. Yo, cuando hice ese, ese viaje, lo hice simplemente porque quería ir a ver el partido de fútbol de la U con River en Buenos Aires y quería estar allá un fin de semana. Y se me ocurrió la idea de que podía proponer un tema y contar la historia de la barra por dentro y así aprovecharme yo del periodismo para estar en Buenos Aires, ir a la calle corriente comprar libros, comer un bife chorizo en una parrilla y, además, ver un partido en el Monumental de River. Eh, sin embargo, cuando empezó a desarrollarse este viaje, que terminó siendo insólito, eh, me di cuenta que era lo que, lo que quería hacer. Y de hecho, a partir de ese viaje, es como que yo empecé a enfocarme mucho más en eso. Juan Pablo, estamos en este nuevo estadio nacional que tiene Chile. Tú eres sí. fanático de la U so, sí. ante todas las cosas. Cuéntanos cuál es tu perspectiva de este estadio y tu relación de fanático de la U y el no tener un estadio real, digamos. No, no había estado en esta, nueva, eh, en, esta, en esta nueva versión del estadio nacional. No Había escuchado mucho, obviamente, la noticia y veo que todavía no lo terminan. Están todavía trabajando ahí están, y en el sector sur, que era donde yo me ponía cuando venía a ver a la U. Eh, este Estadio Nunca a mí me terminó de gustar mucho ¿eh? por términos eh, básicamente eh, técnicos de hincha ¿no? es un estadio que uno está muy lejos no se compara con el Estadio Santa Laura por ejemplo aquí para el, para el hincha de la U el, el, los partidos de la U los sábados de la tarde en el Santa Laura son, son unos clásicos pero sin embargo está muy ligado conmigo con mi historia te decía antes eh, de acá, de este sector, salimos con, con los de abajo y, y, además, toda la carga histórica que tiene el estadio y que también tiene que ver con mi vida. Eh, eso de que fue centro, de, eh, fue cárcel durante el golpe. Yo ahí, en el sector norte, me acuerdo haber visto al Papa, haber venido al Papa. Eh, me conseguí una entrada y me, estaba de espalda al Papa y, y no conocía a nadie. O sea, vine con un grupo de amigos, pero... Todo era como un ambiente de todos nos vamos a conocer, el país va a cambiar. Acá viene al Amnesty, al, al primer recital que hubo. La primera vez que vino Silvio a Chile lo vi acá, es como toda una cosa... Pero son todas historias que se podrían eliminar. ¿y ¿Por qué crees que no se hizo y se optó por darle una nueva... Porque esta brocha? cosa del... El, este estadio partió, lo empezaron a hacer como el, el 38 y... Pero la idea era, siempre se habló del elefante blanco, el elefante blanco, y, y en realidad como que se quede, siempre se quieren hacer cosas para demostrar que no era un elefante blanco y sigue siendo un elefante blanco, porque ahora lo están remodelando y acá nadie juega acá. Eh, juega la U cada, cada tanto, pero la U podría tener un estadio más chico y, y es, un, es un estadio que, no, que nunca nadie ha salido campeón acá. El único equipo que salió campeón de algo internacional que fue Colo Colo. Por un error, pero bueno, esa es una cosa de fanático. Fue en el estadio monumental, seguramente si hubiera jugado la final acá, la hubiera perdido. O sea, este Es un estadio que tiene. que no. Que, para mí marca mucho mi ciudad y es como uno de los puntos de, de, que me interesa, por eso lo puse, pero, pero es una cosa contradictoria. ¿Y Hace muy buenos momentos acá, pero, pero siempre me ha parecido inútil. Este ¿Ya hace cuánto tiempo que no venías? Entiendo que hubo una época en que no viniste porque estabas amenazado por claro, la gente sí, sí, de la barra, ahí, todo. No, lo después, claro, después que fue lo de esta nota de la hinchada, eh, de los de abajo que te explicaba afuera, estuve amenazado. Y me llegaron un par, incluso allí, tengo un recorte de la revista, de una revista de, de, de, de, de gráfico, que dice anu, a, a, avisamos que a Juan Pablo Mané está amenazado por si le pasa algo y no sé qué. Yo creo que esta es la primera vez que vengo al Estadio en 12 años, 13 años, una cosa así. Y ahora se llama Julio Martínez. Claro, Julio Martínez que, <ríe> sí, exactamente. Se llama Estadio Julio Martínez, este es un estadio que tiene para hacer todos los deportes que hay, es una cosa increíble, tiene un diamante de béisbol, eh, acá se jugó una final de la Copa Dave, obviamente la perdimos porque se jugó en el Estadio Nacional en el 76, eh, tiene un velódromo, tiene cosas increíbles. Y le ponen el nombre al coliseo principal de alguien que nunca eh, hizo deporte. Es, eh, Julio Martínez para mí es un personaje, me da risa y a veces lo escuchaba en las mañanas, pero... Yo creo que se podría haber puesto incluso el nombre de Martín Vargas en este estadio, porque Martín Vargas peleó acá con Miguel Canto. ¿Te parece si seguimos el recorrido y vamos al próximo lugar? Bueno, vamos ¿Sí? al próximo lugar. ¿A dónde y vamos? Es un lugar en el cual eh, yo empecé a tener memoria ¿no? a partir de ese lugar. Por algo que pasó en ese lugar, que ya lo van a ver, empieza a funcionar mi memoria. Entonces empieza a quedar registrado todo Santiago. El Santiago que tengo ahora empieza desde ese lugar. Juan Pablo, estamos en el segundo lugar al que nos has decidido traer y me decías que acá había nacido tu memoria. Sí. ¿Por qué? Sí. Este es un, un lugar bien gratuito que elegí porque en realidad quizá hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe un hospital FACH y que que destaques. Avenida Las Condes, como a la altura del 8000. Y para mí tiene una particularidad, no solo que ahora esté pintado de color azul, que es muy raro para un, para un hospital, ni que esté lleno de autos, cosa que cuando yo era chico no sucedía. Pasaba muy poco auto. Yo vivía a dos cuadras de acá, el día que comenzó a funcionar mi memoria, es una cosa bien rara pero yo tengo conciencia clara del día que tuve mi primer recuerdo y de que ese primer recuerdo hizo que empezara a tener todos los recuerdos que vinieron después y ese recuerdo ocurrió el 11 de septiembre del 73 de 1973, el día del golpe eh, yo vivía a dos cuadras eh, eh, la casa de Pinochet estaba cerca de acá también estaba una cuadra, la casa de Allende a 10 cuadras de acá, y, y me acuerdo que pasaban los aviones, eh, pasaban lo, lo, los hocker Hunter muy a, a baja velocidad, a baja altura, perdón, bajaban a baja altura. Y, y la imagen que tengo, ese primer recuerdo que tengo es de estar en, eh, en, en la casa con mis padres y ver que pasaban los aviones a muy baja velocidad, entonces yo en un momento trato de salir de la casa para mirar los aviones, porque un niño Quiere ver cómo pasan los aviones volando, ese es un clásico, un clásico de la niñez, querer ver los aviones, entonces dije, ¡uy! hay aviones, quiero ir a mirarlos. Y me acuerdo que cuando voy a abrir la puerta, mi, mi madre me dice, no, no salgas, que te va a caer una bomba. Esa fue el, el, la primera frase que yo tengo, recuerdo, que me dice mi madre. Y, y yo sigo caminando, voy a abrir, tenía tres años, voy a abrir la puerta, y cuando la estoy abriendo, cuando la voy a abrir, efectivamente cae una bomba y me acuerdo que el, el piso se empieza a mover de un lado a otro, eh, logré mantener el equilibrio pero estuve eh, a punto de caerme y, y esa bomba fue una bomba que cayó acá, que cayó en este, en este hospital. Fue un error de un avión de la Fuerza Aérea que se autobombardeó al, al, a este hospital. Entonces a partir de ese momento, siempre que paso por acá, recuerdo que, que por una bomba que cayó acá, en este lugar, fue que empezó a funcionar mi memoria. Quizás si no hubiera pasado eso, mi memoria habría podido empezar a funcionar a los cinco años, por ejemplo, como es más habitual. Esa se me adelantó, se me adelantó. ¿Y en qué ves tú el reflejo de ese inicio de la memoria? O sea, ¿Existe algún reflejo patente de este inicio precipitado de la memoria? En, eh, en, en, en mi obra lo que hago no, no tiene un inicio patente, me acuerdo que hace unos seis meses estaba, me invitaron del Instituto Cervantes de Lisboa a hablar y yo empecé a contar todo lo que hacía y entonces se para alguien del público y me dice ¿pero qué tuvo que ver eh, la dictadura eh, de Pinochet en tu obra? Y yo le dije, tuvo todo que ver porque mi memoria empezó a funcionar el día del golpe. A partir de eso yo puedo escribir de cualquier cosa, no necesariamente militancia, sino que tiene que ver a partir de cualquier cosa que eso lo determinó. Y yo creo, y me gusta creerlo, que lo aceleró, además, que aceleró mi memoria, como que me sacudió para que empezara más rápido. Entonces, no, no es que es una, una participación eh, militante, de alguna manera, sino que es la, la participación de, de un niño que quiere mirar un avión, porque pasa un avión sin saber que es un avión de guerra, y, y, sin enten, y sin entender que el hecho histórico más importante de Chile en los últimos 100 años fue el, el que le marcó el, el inicio de su memoria. Entonces es una determinación clave, pero no por eso es una determinación militante. De hecho, tu Aunque obvio... obviamente siempre yo he tenido más o menos claro para mí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero no lo manifiestas en tus libros. De hecho tu, tu, tu no, porque que siempre hay dictadores, y los dictadores no solamente son los que dan golpes de Estado. A veces los dictadores son los padres de familia que le pegan a los hijos porque no se comen la comida. Entonces tiene que ver, finalmente, una dictadura llevaba a los temas mucho más domésticos, porque a mí me tocó vivirla de una manera doméstica. Y de hecho, como Pinochet vivía a dos cuadras, en una casa mucho más chica que la que terminó viviendo... En las calles yo veía todos los días posteriores eh, militares con, con metralletas y para mí era un hecho doméstico, entiendes? ¿Cuál crees tú que es la esencia de tu trabajo? Siempre he pensado que lo que me gusta a mí transmitir es el lado eh, normal de, de la anormalidad de los freaks, por ejemplo, el lado normal que tienen los freaks y el lado anormal que tiene la normalidad, ¿no? Cuando vemos a alguien, uy, qué normal que es, me gustaría de esa persona normal escribir todas las normalidades que tiene. Y cuando eh, hay algo que dice, oye, qué raro esto, enfocarlo desde la normalidad. Y en el fondo, de esa manera, nos terminamos todos pareciendo de alguna manera. En, en la crónica, en la crónica eh, periodística, que, que es la que hago yo, es muy común eh, en el resto de Latinoamérica los cronistas ganen concursos y lo lleven a lugares, a, a un bar de, de Nueva York antes de entregarle un premio por hacer una crónica miseria que yo le llamo, el cronista miseria de toda gente pobre que camina por las calles sin zapatos y que se envenena con la pasta base como si la pobreza fuera una generación espontánea nunca hablan de los poderosos, de los ricos y hablan de esa miseria como es una miseria forex. No una miseria que gana fondo, que gana concursos. A mí me interesa mucho más abordar en mis crónicas el tema de las miserias humanas, que son las, todas las que tenemos. Pasa que cuando nos cuentan que la miseria son los niños sin zapatos que están aspirando bolsas de neopren, dejamos de lado todas las miserias humanas que tenemos nosotros, que por ahí son, son tan importantes como eso. Y supongo que, que mi memoria haya empezado a funcionar a partir del golpe, es, es una casualidad, pero también tiene ese lado de cualquier persona que escribe de querer llevarlo todo a uno. Y yo terminé llevando el golpe a mí: ¿no? el golpe militar, la UP, Allende, los milicos, las viejas pidiendo el golpe, los desaparecidos, todo eso tuvo por objetivo que empezara a funcionar mi memoria. Es, no es difícil adivinar dónde estamos ¿Por qué elegiste este lugar como uno de tus lugares fundacionales de la ciudad? Eh, bueno, este lugar, que el, el aeropuerto Es eh, definitivamente el lugar donde yo he pasado más tiempo de, en Santiago en los últimos 10 años Que es cuando yo me, me voy de Santiago, me voy de Chile eh, a vivir afuera Y entre medio eh, era el lugar donde más estaba Incluso muchas veces pasando solo por el aeropuerto, porque por ejemplo desde Buenos Aires para ir a Perú o para ir a Colombia o a México, el, el avión hace una escala acá y, y muchas veces de, de, de estos 10 años pasé solo por el aeropuerto de, de Santiago. Siempre me fascinó a mí la historia de los aeropuertos y los viajes, pero desde que me dedico a esto y es como, esto ya lo veo casi como una cosa, como una oficina. ¿No? El, el aeropuerto como, como lugar en el cual yo ya no sé si estoy llegando o me estoy yendo en el, en el, de, en el de Santiago y en el, de, en el que siempre estoy estoy volviendo y donde definitivamente uno de los lugares que me marca a mí en, en esta ciudad yo creo que debe ser uno de los lugares que más conozco de hecho y, y por eso lo quise agregar en este recorrido ¿Y eliges este lugar, el, eh, Arturo Merino Benítez, como el lugar o como representación de lo que significan los aeropuertos a ti como periodista nómada? No, periodista a mí portátil. me, me interesan los lo aeropuertos en general, me, me gustan y, y cuando tengo que hacer una escala de tres horas dentro de un aeropuerto no me da problema, me encanta esta, esta especie de ciudadela donde hay gente que habla de distintos idiomas, donde van todos yendo o viniendo, pero específicamente este de Santiago es es parte de, del, o sea, es, es, es clave por sí mismo en mi, en mi historia. Y por eso te decía que yo no sé si estoy llegando o estoy viniendo, me recuerdo de muchos, muchos viajes los que he estado acá, a veces escala en las que venía a Santiago, pasaba tres horas y me juntaba con alguien en, en la cafetería de ahí o, me tomaba un, una cerveza en alguno de los bares de acá, salía a encontrarme con la ciudad y después me volvía. Eh, un par de veces me quedé... me he quedado en, en este hotel que está al frente, que tiene un precio especial cuando uno se queda por toda la tarde. Y, y, en, y en el fondo, además, acá es donde parte el periodismo portátil como... o sea, su génesis, el, el día que yo agarro la ...la maleta y con el computador adentro y con la cámara de fotos... Eh, ...hace 10 años y, y digo voy a hacer periodismo portátil... ...el momento exacto donde eso se empieza a dar... ...es cuando llego acá al aeropuerto... ...pues acá ya estoy en el fondo escribiendo historias... ...de cualquier parte del mundo... ...yo siento que uno estando ya en el aeropuerto está viajando... ...entonces hay mucha gente que le gusta llegar corriendo al aeropuerto se siente que es más importante en la medida que llega más justo a tomar el vuelo y a mí, por el contrario, me gusta... Cuando estoy en un aeropuerto y paso solamente, siento que no, que no estuve ahí. Pensando que de estos últimos 10 años has estado viajando completamente, la única constante que tienes ahí son los aeropuertos, tu computador, la cámara de fotos, las salas de prensa que son los cibercafés donde vas y los hoteles. Un poco así. ¿Cómo una persona puede armar una vida durante 10 años en base a tres elementos? No, que... pero un poco así, pero tampoco tan así porque hay veces en, el, en, el, en ese periodo que tú tienes una relación, te va a vivir en un departamento, pero lo que pasa es que todo lo otro siempre está cerca, ¿entiendes? Porque peor que vivir 10 años en un hotel es vivir 3 años <coughs> después querer salir y cuando sales, llevas 2 años fuera y sabes que irremediablemente en algún momento va a volver y que está ahí, ¿entiendes? Es como el tema en general, es como el tema del inmigrante, digo yo siempre, o el tema del drogadicto. El tema del inmigrante, el inmigrante puede pensar que, que ya lo resolvió todo, que ya se adaptó, que ya está viviendo ahí, no sé qué, que tiene sus hijos en ese lugar, que hablan ese idioma, pero siempre va a haber un momento, que no necesariamente tiene que ser malo, pero va a haber un momento que te, que te van a recordar que no eres de ahí. Cuando uno es drogadicto o alcohólico es algo parecido, uno puede haber superado, pero siempre se mantiene. Cuando uno tiene una vida de hotel y una vida de viaje, pasa lo mismo. Entonces, el día de mañana yo puedo agarrar un trabajo acá en Santiago, me vuelvo a vivir, <coughs> me pongo a trabajar en una oficina, en un diario, no sé qué, pero siempre voy a estar pensando en, en, en un hotel o en el viaje o en, o en el próximo avión que me voy a tomar, aunque no me lo tome. Y es ese cambio radical que ya, está, que ya se produjo en mí, yo creo que es lo, el, eh, la marca más fuerte que, que tiene que ver con el, el periodismo portátil. ¿Me no. O sea, que todos estos elementos te solucionan la vida de alguna manera. Y si, uno, y si uno tiene, alguien que ha vivido en un hotel, puede estar casado, tener hijos, un perro, y cuando tiene problemas, va caminando por una calle y de repente ve en la esquina un hotel, y que están las luces de la palabra hotel iluminadas sabe que entrando ahí a ese hotel está toda la solución y que uno entra a ese hotel y ahí la vida recupera su eje, por decirlo de alguna manera. Juan Pablo, hemos llegado al cuarto y último lugar de tu recorrido, de tu trazo por tu ciudad eh, y es un lugar enigmático, en cierta medida. Preséntalo por favor y dígnos por qué has elegido este lugar. Eh, bueno, este lugar es un contraste con el, con el lugar anterior donde estuvimos, que era el aeropuerto, el, el aire libre, qué sé yo, los aviones. Y ahora estamos en el bar del Hotel España de Santiago, que durante mucho tiempo era el lugar donde yo me quedaba alojado cada vez que venía a Santiago, cuando, en la época que vivía en el Hotel España de, de Buenos Aires. Cuando yo vivía en el Hotel España de Buenos Aires, eh, un día me empecé a dar cuenta que había hoteles España en, en casi todas las ciudades de Latinoamérica. Y, y yo cada vez que viajaba a una de esas ciudades, me quedaba en el Hotel España. Eh, un poco era como buscando un arraigo. O sea, no importaba que yo estaba en Buenos Aires o Santiago, cuando despertaba, las toallas decían Hotel España y la llave decía Hotel España, entonces como que seguía estando en el mismo lugar, que era mi lugar, el Hotel España. Pero también era como un ejercicio narrativo de la historia que yo terminé contando en el libro Hotel España, que es un recorrido por los hoteles de España de, de Latinoamérica. Eh, la primera vez que yo me quedé en este hotel fue en 2003, cuando vine a presentar eh, equipaje de mano a la Feria del Libro que está acá dos cuadras tres cuadras de acá entonces me quedé acá eh, la primera entrevista que me hicieron también en la vida fue acá en el hotel España cuando me quedaba en el hotel España y entonces eh, es un lugar muy determinante en mi recorrido por Santiago. Tu proyecto del libro que es Hotel España que ha no más un poco de tu habitación en el Hotel España de la calle Tacuarí en Argentina sí, la habitación 54 del Hotel España Buenos Aires Y a raíz de una conversación con Julio Villanueva Chang, que también había escrito una crónica creo sobre el Hotel España de Lima surge un proyecto de desentrañar y ir en busca de los hoteles España, algo así ¿Cómo nace tu, tu determinación de decir, ok, tengo que recorrer todos los hoteles de España de América Latina para hablar con la... No, yo, yo vivía en el Hotel España de Buenos Aires y Julio fue a, a Buenos Aires. Eh, nosotros nos conocíamos por mail, eh, yo había escrito para Etiqueta Negra, que es la revista que él fundó. Y, y conversando él, de repente me dice, oye, yo también viví en un Hotel España de Lima. Él había vivido seis meses, o un poco menos, porque, eh, para hacer una nota. Entonces, le dije, sí, yo llevo un año viviendo en el hotel acá. Después hablando con un amigo colombiano, decía, oye, yo, yo creo que en Colombia puede haber uno. Y ayer en un momento dijimos, bueno, hagamos un artículo de tres, eh, cuatro hoteles de España. Pero como las miles de historias que salen en una noche, que se juntan amigos a tomar cerveza y a hablar del mundo, que va ahí. Para ello, al, al día siguiente se les olvidó la historia, pero yo después de esa noche volví al Hotel España. Y después cada vez que yo viajaba a un lugar me quedaba en el Hotel España, entonces a mí se me quedó pegado en la cabeza entonces en un momento se me ocurre que una manera de dejar la vida de hotel una manera de, de dejarlo de hotel España era darme una orgía de hotel España recorrer tanto hotel España que no quisiera estar nunca más en uno pero también esa es la excusa narrativa y lo que quería contar de fondo también era un viaje por Latinoamérica que tuviera un gancho diferente una historia diferente ¿Cómo sospechas el hecho de vivir en un hotel, de tener una rutina. En el mismo libro tú dices que eh, no tienes muy, muchas cosas materiales porque no tiene sentido, porque no hay dónde ponerlas, claro, claro. cómo te ¿Qué te diferencia a ti al tener este tipo de vida hotelera, nómade? Supongo, o sea, eh, lo que pasa es que yo un día dije, aposté, cuando tenía 27 años, siempre hago. Ese chiste de que a los 27 años, cuando murió Janis Joplin, que está ahí, o Jim Morrison, que está acá, de casualidad, eh, ellos tenían 27 años, la misma de Kurt Cobain, y ellos se mataron. Yo a los 27 años maté mi vida anterior, que era una vida de, de oficinista y de, de trabajar en una empresa, y entonces me aboqué a este proyecto y en el cual... En la medida que yo iba pasando etapas, primero empezar a escribir cuentos, después empezar a trabajar en un diario, colaborar, después empezar a viajar, ganar el premio, irme a vivir, siempre eran apostando cada vez más fuerte, porque era como sin volver atrás. Y entonces cuando decido ya de dejar mi vida por este proyecto de escritura que es contar lo que yo voy viendo, eh, los costos son, pueden ser muy altos, vistos desde el lado de alguien que no los toma. ¿Tú te sientes un extranjero en Chile? ¿Te sigues sintiendo un extranjero en todas partes? O sea, no tiene nada que ver con Chile en el fondo, que un, alguien se sienta extranjero o no, pero yo me sentía extranjero pero eh, en mi colegio, en la universidad, en todos lados, porque eh, supongo que es el germen, el gen, indispensable para alguien que se dedica a observar, en, el, en, en algún modo. Alguien que se dedica a escribir del mundo, tiene que alejarse del mundo para poder escribir de alguna manera. Bueno, Juan Pablo, tenemos un pequeño regalo para agradecerte ah, sí, haber mira. hecho tu propio trazado. Te gusta y te merezca la pena mirar sí, esto. Sí, está muy bueno. Cual. Está buenísimo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. ¿eh? Muchas gracias y estuvo muy bueno. Bueno, para mí Santiago es... Eh es la pesadilla a la que vuelvo, eh, y es eh, el lugar donde empezó a funcionar mi memoria, en el Hospital de la Fach, el, el Estado Nacional, con todos sus recuerdos, donde empecé a imaginar una vida escribiendo historia y viajando, los hoteles de España, los que los lugares, el Hotel España de Santiago, en mi escala en Santiago, y el aeropuerto de Santiago es la partida y la llegada, al mismo tiempo. Siempre cuando uno es freelance le preguntan eh, qué bueno que tú no tienes jefes y en realidad a veces uno tiene mucho más jefes al ser freelance. Qué bueno que tienes tiempo libre, pero a veces uno no tiene tanto tiempo libre. Generalmente son las dos cosas al mismo tiempo. Y en el aeropuerto, en mi caso, es la partida y la llegada siempre al mismo tiempo y siempre a Santiago, algo así.